Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yo debo darle las bienvenidas a una tienda que, bueno, que está prestando servicio, que me viste para todos ustedes. Y comenzamos en el día de hoy. Es Caprice, tu estilo. Estamos en la calle Restauración Número 37. Miren qué hermoso vestido y estas sandalias también que le quedan muy bien, bien combinado a nuestro atuendo. Usted encontrará... Toda la vestimenta, si quiere andar, es por casual, sumamente formal. Todos los atuendos lo encuentra en Capriz, en el 809-588-0043. Les reitero la dirección en la calle Restauración número 37, acá en San Francisco de Macorís. También nos puede llamar al 829-421-7538. Capriz, tu estilo, viste como yo de Capriz, bueno ya pasamos ahora a la entrevista central, como siempre el café caliente, tenemos unos invitados de honor que nos, eh, nos visitan está con nosotros el señor Pedro Cuello él es el presidente del bloque Zona Norte de Pueblo Nuevo, también nos acompaña Pedro Jacobo del bloque Cuesta Blanca y el señor Gregorio Prado, vocero del bloque Cuesta Blanca, bienvenidos a los tres, buenos, buenos días. días, ¿cómo, ¿Cómo se, se siente? siente? Muchas gracias y gracias por invitarnos a tan visto programa aquí en San Francisco de Macorís. Mira, primeramente tenemos que se dio por esta vía de nuestro programa que ustedes convocaban los días miércoles y jueves a un paro en el sector Cuesta Blanca y toda la parte del norte en razón de la apertura de una estación de gas. Sí, señor. Nosotros... Estamos acá para informarle al pueblo de San Francisco de Macorís que nosotros tenemos un llamado a huelga desde dos días, que es miércoles y jueves, por la reapertura de la planta de gas Propagas, ya que nosotros hemos dado todos los pasos consenientes y correspondientes para que las instituciones nos apoyaran eh, con esa bendita planta de gas y no tuvimos respuesta, no tuvimos contundencia de las autoridades que están para representarnos nosotros como sectores. Fuimos a Santo Domingo, Industria y Comercio. Y anduvimos todo, todos, todos los ministerios de aquí también lo anduvimos. Y lo que fue una falá fue un engaño. Que la planta no iba y que la planta no iba. Pero ¿qué pasa? A pasar de tiempo, ellos fueron como tomando que la comunidad se descuidara un poco y reabrieron la planta de gas. Bueno, ahí, ahí vemos estamos viendo que imágenes. Gusto, ¿sí? este, ya en esa planta de gas hubo un estallido. Ustedes se acuerdan de eso, sí. ¿verdad? Que todavía el niño... Señora Mayor, que todavía están sufriendo esas consecuencias Por esa jodida planta de gas Entonces Nosotros ya nos hallamos otros medios Que vamos para la calle, esos dos días de huelga Y por qué nosotros decimos Y nos pongamos rotundamente a esa planta de gas Porque la planta de gas Representa un peligro en, esa, en esas comunidades Y para qué traerles Más problemas a San Francisco ya de lo que tiene Mi pregunta, es, cuántos años Tiene la planta de gas? La planta de gas, cuando se Inició ahí pues ya había, eh, eh, en ese sector habían dos o tres casas. Ahora, la visión... de ¿Eso los, hace cuántos años? Eso, vamos a hablar de 20 años más 20 o años menos. 20 años atrás, ¿habían 20? dos o tres casas? No, ustedes? dos o tres, no había sí. muchas casas. Lo que pasa es que ellos ahora quieren... Y en ese momento no se opusieron a la planta de gas. Eh, sí se opusieron, pero en ese tiempo no había el conocimiento que ahora nosotros tenemos como bloque, porque en ese tiempo... Este, no había quien dirigía ni quien hablara por aquellas personas que no tienen voz. Mm. Pero a nosotros ver el peligro que representa esa planta de gas, pues nosotros nos pongamos tajantemente. Porque, vea, hay una un plantel escolar a menos de una cuadra, una cuadra, un albergue de niños a cinco metros, un área verde y un río. Entonces, donde hay cientos y cientos de niños, ¿para qué tener una planta de gas donde, donde hubo ya un incidente? Entonces las autoridades. No que la... tiene que ver con, con la medición de distancia, en este caso la que ordena la operación, industria y comercio. No mide ni medio ambiente, miden la distancia al centro de atención de los niños, la escuela y lo demás. No, no miden esa distancia. ¿Por qué? Porque usted sabe que aquí hay una cúpula que lo que le interesa es el dinero, sin importar lo que a aquellos niños le pueda pasar, ni que a aquella madre que tenga allí le pueda pasar. Porque como aquello pasó de noche, puede pasar a las 7 de la noche puede pasar a las 3 o a las 2 de la mañana un estallido. ¿Usted me entiende? Y en no tanto eso, disfrazando lo que fue una remodelación, ellos hicieron fue una construcción de gran magnitud y pusieron la planta más grande, o sea, burlándose también de la comunidad, o sea, burlándose de nosotros. Entonces nosotros lo vamos a enfrentar en el terreno que sea. Y para que las autoridades después no vengan a querer tejiversar lo que es una lucha popular, una lucha con carácter, no como andan diciendo ciertos comunicadores por ahí, que nos acusó hasta de hasta de chantajita, que, dice, que le quiero dejar y quiero señalarles que nosotros no somos chantajitas, y nosotros luchamos... Por lo que tenemos que luchar. Pedro, ¿A quién usted le quiere saludar. Al señor Ale Díaz, que andan todo, en todos los programas, anda por ahí diciendo que nosotros somos chantajistas y que negociamos una guagua y que cogimos dinero. ¿Y dónde está esa guagua? Pedro Jacobo, dice ¿qué usted tiene que decir de esas imputaciones? Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que, que usted negoció un autobús y que supuestamente, eh, por eso entonces, luego está presionando con este otro caso. Cuéntenos. Sí, primeramente saludarle Vamos a hacer a, más cerca el micrófono. Primero saludarles de San Francisco de Macorís. Y a ustedes, como comunicadores, siempre eh, veo su programa. Muchas gracias. gracias. Eh, queremos decirle a, a la comunidad, primero, antes de contestar, uh -huh. que nosotros, año y medio que tenemos luchando con esa planta de gas, donde que pasó el caso, la gente decía que tira, teníamos que tirarnos a la calle para que esa planta de gas fuera demolida, que fuera trasladada de ahí. Uh -huh. Nosotros, dando los pasos necesarios, vía legal, nosotros, nosotros primero damos todos los pasos necesarios antes de la huelga, porque en la huelga lo que hace es que se paralice el comercio, eh, una ruta de huago de, de que hay para allá, el eh, que trabaja, el chiripero, eh, deja de trabajar. Entonces nosotros pensando todo eso, año y medio, esperando. Entonces ya que nosotros vimos que dimos todos los pasos necesarios, como dice Gregorio y, y compañeros que siempre nos ha acompañado, en cada en cada comisión que siempre hacemos, nosotros dimos todos los pasos necesarios para que eso eh, no fuera posible, pero ahí lo tenemos. Pero, que ellos vinieron aquí, a, a, han presentado documentos. De la guagua. No, no, no, no, no. De, de que podían abrir esa planta de gas. A nosotros tampoco nos no han presentado documentos. Entonces ellos ahí reabrieron, ¿me entiendes? Como atentos a ellos. Y la licencia social, que es la comunidad. No le ha dado a, vaya a ellos. Nosotros tenemos más de 600 firmas, la gente voluntariamente firmando, que no quieren eso ahí. Se han hecho más de nueve asambleas también, que no quieren eso ahí. Y la licencia social no vale. Esa es la que vale, la licencia social. Y entonces queremos decirle a las autoridades que han estado a favor de que esa planta no se abra, que también así ahora, porque nosotros tenemos un movimiento mañana, pero si ahorita, como dicen ya, que la van a mandar a cerrar otra vez, si ahorita ya con nosotros lleguemos a que está cerrada, el movimiento, bueno, se, se propone o se deja sin efecto, mientras tanto digan lo contrario, eso está fácil. Y con la pregunta de, de la guagua, que Ale, dice, Ale Díaz dice que soy yo el responsable de esa guagua, yo siempre he dicho que él como que no investiga. Él tenía, él tenía que día investigar con la misma gente de la planta de gas, con la misma gente que están ahí, entonces, para ver si era verdad que tenía que ver con eso, él ya ha hecho esa denuncia como tres veces y yo dando tiempo para que él investigara, porque yo no me gusta irme a, a, a, a, a, lo, a lo judicial ni de, ni hacer demanda, pero ya, con lo que estuvo diciendo ayer, yo soy una persona que me respeto más de 20 años en la lucha, pueden buscarme por todos los estados del de de, de gobierno, de, de, la, de cualquier lado, a mí no me van a encontrar. Y pueden preguntar a la comunidad que bastantes obras se han conseguido, porque yo he sido una gente que cuando comienza un proceso es... Eh, ¿Y qué es lo final. que pasa con, Esto, la guagua. con la cuestión de, de la guagua? Eh, hu hubo un cambio de directiva en el bloque Cuesta Blanca, que hasta fue Arami, que ustedes conocen a Arami, claro. que fue y juramentó esa dirigencia nueva. Inmediatamente, ya a los cinco o seis días, ya andaban haciendo propuestas de que se consiguiera una guagua para el bloque y para las comunidades. No, primero no puedo hablar de dinero porque se habló de la de la guagua. Porque yo tengo videos donde me deligan a mí de todo eso también. ¿Me entiendes? Entonces, eh, fue esa diligencia nueva que comenzó a hacer esas esa gestiones. Inmediatamente yo, ahí yo me negué inmediatamente. Pero como ellos eran los presidentes del bloque, yo no podía intermeterme en esa parte. Lo que yo ahí yo me deligué inmediatamente a eso. Yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, que hubo sí. una, hay un, claro, una entrega claro de una sí, guagua. déjeme explicarle para que usted vea más o menos ni la población. no tiene que ser claro. breve porque el sí, tiempo se, ah, se sí nos está. va. Entonces, eh, el, hicieron Inmediatamente que tengo hasta la carta de renuncia, aquí hasta donde lo atrás, que, que yo bajé del campo y dijeron que tenía la guagua, inmediatamente yo renuncié. Pero la persona, como saben la persona que soy yo, lo que hizo fue que no, que yo no podía renunciar, que mejor si había que destituir el presidente nuevo, se destituía así mismo fue. Aram fue a una asamblea. Uh, fue a una, a la reunión de bloque donde estaban la mayoría de la junta vecinos y eso se hizo el eh, eh, que eh, cogió la, la guagua el presidente eso nada más duró 12 días y ahí fue desplazado, que lo entiende el pueblo que fue así entonces, ¿Recibió me una guagua de, de quién recibió una guagua? De la gente de la planta de gas la, la, Los dueños de la sí, planta de, de gas De la planta de gas recibieron eso y Una también donación ahí de una guagua para la comunidad dinero. No fue para una persona sino para la comunidad Sí, para, para la comunidad Para, para el bloque Pero tanto, yo me pregunto, ¿qué hace Una comunidad como una junta de vecinos Con un autobús ya te sabes, servicio Una Yo le, servicio? le di la respuesta, para eso tenía es que. Es para hacer viaje para pa la playa o algo. Sí. Eh, yo le, le, le, le di la respuesta porque él decía que yo sabía dónde estaba la guagua. Entonces usted sí. tiene planes de, de mandar, de, claro, de mandar claro, a reivindicar su moral y no, su Claro, onda. claro, porque mi moral. En contra del alcalde. Yo le he dicho porque allá fueron esa gente de la plantegada ofreciéndome dinero negado por todos los lados. Sin embargo, yo tenía hasta eh. Nota de voz, donde mismo que tenía que ver, que le dio la guagua, eh, pero le roban el celular a, a, a nuestro amigo, que ahí era que yo lo tenía grabado. Cuando él llamó que lo grabamos. Donde decía, donde cuando nosotros cogimos el bloque entonces, que eh, hace meses que lo cogimos, hicimos una asamblea en la escuela, en, como 300 personas, dijo, no no guagua, donde nosotros cogimos eh, eh, el bloque. Pero definitivamente, y la tuvieron que devolver, ¿la? Devolvieron la guagua. La tuvieron ya. que devolver, pero después hicieron un negocio, otra vez ya por centro, que por ahí andan quizás las firmas de una cuanta de, de juntas de vecinos que no hacen no hacen vida ahí. A, a uno sí hace vida, una comparación alrededor. Pero las otras eh, juntas de vecinos, hay una que son fantasmas, otra que lo engañaron, hicieron firmen ahí y eso fue lo que hicieron. Pero nosotros los que estamos alrededor ahí, que la busquen ahí, en ese, que anda por ahí, que algún comunicador la tiene, la firma, donde ellos mandaron esa firma, diciendo que ellos querían la planta de... Gas. ¿Ustedes esperan mañana que la comunidad se integre a ese paro? Porque eso. tengo entendido que está dividida la comunidad. Eh, Unos quieren y otros no quieren. Sí, las personas que están de acuerdo con esa planta de gas son personas que no hacen vida en alrededor de la planta de, la planta de gas, que ellos piensan que no le oferta si la planta de gas explota a los familiares de ellos, cosa que no es así. Eh, esa gente que están de acuerdo con eso, fue lo que en sí han hecho las negociaciones con esa guagua y han cogido dinero ahí a esa planta de gas porque ellos han tratado de comprar la comunidad. Pero el hombre que es de, de respeto no vende la tranquilidad de una comunidad, como bien esas personas ahí, que son personas que tienen ya 15 y 20 años ahí viviendo ahí, han levantado su casita con mucho sacrificio y hay muchos que no han, no han expresado a nosotros que si esa planta que sigue operando ahí, ellos van a tratar de venderlo de ellos ahí y se de ahí, porque en realidad... No se sienten. ¿A qué autoridades ustedes se han acercado para buscar mediación? Si ya han dicho que han ido a los organismos correspondientes y no han encontrado respaldo. Pero aquí, ¿han buscado la mediación de alguien, del gobernador, de algún diputado? ¿Qué respuesta le han dado? Sí, debe de eso. Nosotros. A través, a través de una carta, porque nosotros teníamos eso paralizado, nosotros como comunidad, que eso eran las, las autoridades que tenían que mandar a paralizar eso. Pero nosotros la paralizamos, los trabajos que se estaban haciendo ahí, porque se lo dijimos claro, no <coughs> comenzamos trabajar ahí, porque su trabajo van a ser pedidos, que ellos tenían chance de ver paralizado eso. ¿Qué malo hicieron ellos? Porque también que tenía 20 años en la planta de gas, pero no había esa regulación, eh, no era, en ese tiempo, quizá eh. La regularización de, de plantas en ese tiempo no era quizá la más adecuada, pero ya no. Eh, entonces, nosotros se lo dijimos claro. Ellos estaban vendiendo hogar y soldando, trabajando. Por wow. eso hubo el estallido. Que eso, si aquí se respetara el medio ambiente y se respetara industria eh, y comercio, ya eso. ¿Usted entiende que se debió de cerrar definitivamente? Y definitivamente, donde donde pasó el caso. Entonces, eso es lo que nosotros, nosotros fuimos de Nadine Ribacuri, que es el director. Eh, como quien dice que tiene que ver con nacional. el país, nacional eh, eh, eh, entramos al quinto, a, a 11 piso entramos nosotros a, a dejarle el comunicado y hablar personalmente con él nos recibió y, y dijo que ¿Y qué otro, esperanza al, le daba eh, al otro día él dijo que venía para acá que nos iba a llamar a nosotros donde que tuviera que, al otro día comenzaron a que anote ahí eso no ocurrió no ocurrió también le llevamos una firma donde decía que era él que la firmaba sabiendo que una firma, le dijimos, mire, esa es su firma, yo no, tengo que investigarla. Si usted hace una firma, usted tiene que, que ver si esa es su firma. Claro. Y él dijo que la iba a investigar y tampoco nos da respuesta, para ellos seguir trabajando ahí, que nosotros vimos donde la vimos la confrontamos, ¿Pero qué le dijo, es ilegal. ¿Qué le dijo el gobernador si se secaron a él? Ah, que no está de acuerdo. Con la planta. Con la planta, que no está de acuerdo donde, y todavía él... Eh, lo, lo mantiene Ese discurso que no está de acuerdo lo Fuimos de María Brito más de 10 veces Estuvimos siempre yendo allá También eh, nunca ha estado de acuerdo por lo que pasó Porque ella dice que Si, si ella tiene que ser testigo de eso Porque ella fue y eh, vio lo que estuvo pasando Los bomberos se tuvieron que quedar A más de 3 esquinas o 4 esquinas Porque con el caliente no podían entrar Que suerte a Dios, le damos gracias a Dios Que era un poquito de gas que tenía Que si ese tanque hubiese estado lleno ya te sabes, eran miles de personas aquí. Bueno, bueno. Eh, entonces, ¿para qué se espera a partir de mañana? Bueno, a partir de mañana nosotros hagamos un llamado a la zona, a esos sectores que nosotros dirigimos. Que no salgan a la calle, porque tenemos un movimiento, tenemos un paro de dos días y es para el bien de la comunidad porque nosotros somos la voz de aquellas personas que no tienen voz. ¿Tiene nosotros, respaldo de algún grupo popular usted? Sí, nosotros tenemos, ¿De de, nosotros tenemos respaldo de la mayoría de grupos populares aquí de aquí en San Francisco de Macorís. ¿El Falpo le está apoyando? Nosotros no apoya todo el mundo. Todo el ¿Le mundo. apoya el Falpo? Yo no he hablado con la gente de Falpo, pero nosotros tenemos 10 juntas de vecinos afiliadas a nosotros, que ya con eso basta. Yo creo que ahora mismo la fuerza más grande que hay en San Francisco de Macorís, como fuente de lucha, creo que la compone el Bloque de Cuesta Blanca. Y el, colectivo, y el colectivo de nosotros. O sea que eh, basta con decirle eso. Pero nosotros estamos convocando a esa zona que se puede entender en hora y espacio. Porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados cuanto a esta desfachatez que nos han hecho eh, todas las personas que tienen que representarnos a nosotros. Nosotros vamos a enfrentarlo en el terreno que sea y estamos dispuestos a luchar porque esa planta de gas no funcione. No importa que sea un funcionario que esté pegado de Danilo Medina, pero nosotros vamos a luchar por el derecho que nos asiste y nos corresponde a nosotros como comunidad. Muchas gracias, Gregorio Prado, vocero del Bloque Cuesta Blanca. También a Muchas Pedro gracias. Jacobo del Bloque Cuesta Blanca y Pedro Cuello, presidente del Bloque Zona Norte de Pueblo Nuevo. Gracias a los tres por acompañarnos en el Café Caliente. Nos pues vamos a una pausa. Retornamos con más.